hola bienvenidos vamos a ver cómo se pone la barra de tareas negra o de cualquier otro color así que vamos a ello vamos al logo de windows y pulsamos con el botón derecho del ratón o una pulsación prolongada en pantallas táctiles luego entramos a configuración aquí vamos a entrar a personalización Y ahora en colores. Dentro de colores. En elige tu modo. Lo vamos a colocar personalizado. El modo predeterminado de Windows. Lo vamos a dejar oscuro. Ya tenemos la barra de tarea. En modo oscuro o negra. Elige el modo de aplicación predeterminado hay que dejarlo en blanco para que el resto no esté oscuro. Si nos gusta todo oscuro, pues sí que podríamos colocarlo oscuro. Efecto de transparencia, como más os guste, probar. Y aquí está el medio de la cuestión. Simplemente escogemos un color. En mi caso voy a escoger este. Y un poquito más abajo, donde dice mostrar color de énfasis en inicio y en la variedad de tareas, lo, lo activamos.